Seguimos entonces. Bueno, eh, tenemos que fue asaltada una mujer y fue golpeada luego de cobrar 10 mil pesos en una banca de lotería de Santiago. Esta mujer denunció que fue arrastrada por el, paviment por el pavimento y golpeada por unos asaltantes motorizados. Eh, denunció, vamos a ver, con el rostro magullado por los golpes y con moretones, la denunciante narró no, no, que salió de su trabajo para cobrar el dinero Dios que, Dios. que había ganado por, por jugar un palé. No, eso no Decidió abordar un motoconcho con la suma de 10 mil pesos en su cartera cuando en el puente hermanos Patiño dos asaltantes la interceptaron. Esto ocurrió en Santiago, por supuesto. La mujer que recibió un cachazo y fue arrastrada por el pavimento por larga distancia lleva como evidencia esas heridas que vemos ahí en televisión y disculpamos si esto puede... Eh, herir los, la sensibilidad de algún espectador, entonces vemos la cara oh, visible, suave, suave, golpeada suave, con moretones suave. y con la piel a la espalda, en parte de su espalda y brazos. Ella se llama Isabel, que sospecha que el motoconcho, bueno, se identificó como Isabel, que solicitó, a, eh, que el motoconcho que solicitó actuó en complicidad con sus asaltantes porque este sabía que había cobrado el palé. Incluso señaló que le causó suspicacia y reafirma su teoría. El hecho de que el motorista no le dio los primeros auxilios cuando los asaltantes la dejaron herida y sin dinero. ¿Qué hablo que te pasó Isabel? Y en ¿El, eh? el puente, ahí me. ¿En cuál de los puentes? ¿A qué hora fue eso? ¿A la ¿Y qué te llevaron? Afección. Entonces, ¿cuántos eran ellos? ¿Te atracaron, te jalaron? Sí, ellos me arrastraron. Ellos me vienen con la pistola, pues y me arrastraron. ¿Tenían capucha ellos? No. ¿A qué tú te dedicas? Yo se le doy trabajo. El trabajo. Oh. Pero ellos, ellos, lleva, ellos duraron mucho de eh, sí, Ellos me, me arrastraron a la distancia el... No. ¿Y el motorista te contigo? ¿Qué pasó? El motorista, yo estuve en realidad con eso. Ah, fue, Porque fue. el motorista, el motorista estaba estábamos y él me llevó sin llevó a los bicicletas. ¿Tú te sacaste un palet? Ah, yes, sí. ¿Y de qué parada el motoconcho? La de la parada eh, de ¿Qué hablo que te pasó, Isabel? dónde fue eso, Villalona? de Santiago. Atención. Dios mío. La policía de Santiago. Primero tiene que buscar el conchero. Vamos, sí, Luis, porque con el conchero estaba involucrado Atención Luis, está ahí Luisito Atención La policía Saludo hermano Richard Tejada La policía de Santiago Atención Hay que buscar al conchero Súbelo, Luis Hay que buscar la banquera Y hay que buscar los ladrones esto es increíble, marcar una mujer de por vida en la nariz. Es así que viene, ve, la cortada de esa señora, ve. Que si a mí en este play es grandísima. Ve, así la nariz, coge la boca, por quitarle 10 mil pesos que son de ella. Entonces usted viene a hablarme caballame y que no se le puede dar golpe a los ladrones. Así es. Pero cómo es que quiere que le den... Está bien. ¿Por qué no hay que darle a los ladrones? Y si mira lo que dice esa señora. Pero el más malo de todo es el conchero. Claro. Ese, si esa mujer tiene familia, el conchero hay que buscarlo de por vida. Sí. Unirse a la familia y trabajar en, en conjunto para buscar el conchero. Ese abusador. Claro. Una rata, una basura. Y te apuesto que no tiene los 10 mil pesos. Uh -huh. Uh -huh. Se lo huelen, se lo fuman. El mismo día. Se lo beben o oh, ya tú sabes. ¿Eh? Entonces usted viene a hablarme a mi caballar porque le gana el punto con huevo. Entonces le puede dar los ladrones. Entonces le puede dar, y agárrenlo ahí, llévenlo a la fiscalía. Llévenlo a la fiscalía con un brazo menos. Claro. Con la cabeza partida. Pero esa señora, pero usted está viendo, no puede ni hablar. Ve, eh, la nariz le cogieron, un cachazo en la cara. Y en la espalda. ¿tú? Ellos no piensan para ir a la información y con golpes. Ay, ay, ay. ay, ay. Cosa, eh. Atención a la policía de Santiago. La policía y si lo agarran Luzón y Acona, que están en Santiago. Dos coronel estrella. Por favor, cáganle atrás a esos ladrones. ¿Y dónde están los feministas? La, la cosa de las mujeres aquí. Los derechos humanos. Ahí que tienen que salir los derechos humanos. Que hay 50 derechos humanos aquí en este país. No, si ves una figura pública. Esa señora, es, ni puede respirar ella. Le rompía la nariz cocida. Está desde la boca, la nariz, la frente. Cada madura es frustrada. Cada vez que se vea en un sí. espejo. Entonces, atención, General Ten, que usted sabe, ubique esos ladrones. Usted trabajó muy duro en los barrios. El jefe de la policía, Ten, pongo que sea eh, eh, eh, dos equipos, buscar esos ladrones. Recuerden que los ladrones tienen enemigos también de los barrios, además tienen que subir la foto. Sí. Ese es fulano está al lado. Ese fulano está al lado. ¿Quién es obras, está ¿Sí? Ah, pues ese fulanito. Un abuso. A esa todo tú no quieres. A mí me han robado dos veces ya este año. Cuarto ajeno. Oye. Oh, en mi casa, a la de madrugada, han metido, yo durmiendo. Gracias a Dios que durmiendo. Parece que me echan dormidera. Y nosotros los dormir dormimos. La... Como los perros burlados. Entonces, es que yo agarre mi casa. Es que yo agarre hoyo, como, yo dije. como a, la fiscal, a la fiscalía tiene que llegar y se gateando. Es que yo agarre. ¡Ay! ¡Ay! Yo, como, como yo me levanto para el baño a ¡Ay! Eh. Eh? Historia hago con él por abusadores, ladrones, pues no quiero saber de Danilo, ni de Leonel, Ay, Dios. pues son ladrones, no quiero saber de los ladrones, no quiero saber ver, por qué, no quiero saber porque le quitan lo ajeno a la gente, le quitan los ajenos. No, Irene, pero ¿sabe de motoconcho en qué lugares que lo hace? Por ejemplo, en Los Rieles hay una esquina que tú o sabes, donde siempre se paran los mismos motoconchos que todos conocen, evaluar la zona en la que él transita, y también, porque seguro personas la vieron, sabe que también es peligroso por eso. Eso también de los juegos, que muchas veces, ay, yo juego un palé, le se lo cuentan al vecino de tanto, y tú no sabes quién te está escuchando, y más, me lo saqué y lo voy a retirar, y la emoción que tienen, y tú no sabes quién te está observando, me imagino que seguro fue que ella emocionada fue, y le dijo, ay, llámame allí, que, que me gané 10 mil pesos en un palé, o qué, y la gente tiene una diablura y una mente ahora bastante uh -huh. mala, entonces, pues él tomó eso en acción, y esos es lugares donde el motoconchista, como ya decía, que ya es responsable, porque a la hora de que le sucedió, dio eso, ese quedó como que no era con él, muy tranquilo, entonces investigar bien de ese lado, que supongo que seguro fue cerca también de donde ella vive, ver claro. quién, qué motoconcho es que falta en ese lado, que tiene de que no vaya, desde que sucedió eso, ahí es que tienen que investigar. Claro, y a, y a la banquera también, que, que te, mira, en los barrios se vive, en los barrios se vive una realidad muy difícil, donde todo el mundo está combinado, tú me entiendes, para seis daño Eso es terrible lo que pasa en los barrios. Todo el mundo combinado los concheros, eh, la, la, la misma banquera, vamos a atracar fulana. Tú me entiendes, hay, hay, hay banqueras que se auto auto atracan. Tú me entiendes. Claro, Oye. O sea, sí. Mandan, ven hasta ahí ahora. Ven hasta ahí hora, atrácame. Claro. Mira, mira eh, eh, Aquí la, la información dice que es un motoconchista, ¿verdad? O sea, ella uh -huh. responsabiliza a un motoconchista. Claro. Yo dudo que ese sea motoconchista porque. Estamos no. en una situación, no, ¿verdad? No, es que, de, es que, que, oye, de que todos los motoconchos están El motoconcho y está no, no, hay que, hay que usa vicio, no piensa ni en su mamá. Exacto, en los cuartos me lo ponen rápido. Exacto. Pero te, por eso te digo que no es motoconchista. Ese es un tigre, ¿verdad? Un ladrón ¿verdad? que se para en la esquina con chay, Pero es un ladrón. Pero, porque el motoconchista, un es todo, casi todos que están registrados. O sea, con su chaleco que dicen, yo soy de la federación de motoconcho de tal Y Y ellos, y ellos que, le importa. Ellos no le Tú sabes qué hacen los ladrones ahora que se quitan la capucha en la cámara para que lo vean. Oye, porque lo sueltan, manito. Eh. Ay, Dios plaza, de tejidos, ¿Te metieron antes de ayer? ¿Otra? El mismo se ha metido No, y lo sueltan. Dice que no le seguir. Mientras... ¿Otra vez? Es que usted sí. lo tiene. Inmediatamente Ay, usted llega a, a, a, al cuartel. Eso tiene que acabarse, secan. No, yo mira poner una querella y ya. Yo, yo, yo me robó, y me la aprobar, yo lo agarré, ya tranquilo, me está tres meses. No hay que darle seguimiento, si no lo soltamos, no, no se puede. No, eso tiene que cambiar. O seguirá el pueblo tomando justicia por su propia mano, porque si no, si tú lo vuelves, un ladrón que te robó y tú lo vuelves a ver a, a los par de días. No diga eso. Que después te llaman no, ignorante y te dicen de todo. No, de todo. No sí, si yo el... agarro un delincuente de noche y te digo yo ah, ignorante le roban después y andan dando gritos es, eso es porque que no le ha pasado eso que además más gusta estar opinando caballá.